de aquí, mírenla ahí una mujer mandando y cuando no alcaldesa siempre ha mandado ahí va, un pelotón femenino mírenlo ahí, aéreo ¡que estirpe! y apoyan los supertucanos la policía nacional, dos compañías comanda, capitán Luis Manuel Carvajal Jiménez la primera compañía, tres pelotones primer pelotón Segundo teniente Manuel Castro Rodríguez Segundo pelotón, segundo teniente Jason Alcántara Pimentel Tercer pelotón, otra dama man, mandando Que ya se acerca ahí Santa Manzanillo Figueroa La policía ha mandado una santa a mandar Miren cómo marchan esos policías Y, el de, y, el, y la alegría de, del palco La segunda compañía la comanda una dama. ¿Lo ven? y Josefina Tolentino Reyes. Capitán. ¡Miren esa morena!